Bienvenidos. La palabra inmunidad nos va a acompañar en muchos momentos de este curso. ¿Pero qué significa este concepto? ¿De dónde viene? Pues tiene al menos dos orígenes. En la antigua Roma se hablaba de inmunitas para las personas que estaban libres de pagos de impuestos, libres de pagos de tasas. Y este concepto ha llegado hasta nuestros días como sucede, por ejemplo, con la inmunidad diplomática. Hay una serie de personas que, por su rango, están libres de, de someterse a determinadas leyes. Así que también tuvo su efecto esta inmunidad, esta inmunitas, en personas que pasaban la infección y que ya no la volvían a tener, y esto lo escriben los propios romanos. Esto viene de dos raíces, in, que significaba negación, inmunus, que significaba en latín impuestos, por lo tanto, libre de impuestos. De ahí viene el concepto inmunidad. Si hablamos del de uso de la inmunidad para prevenir enfermedades, eh, hasta llegar a las vacunas hubo un predecesor que se llamó la variolización. Probablemente es anterior, pero donde está registrada es a partir del siglo XVI y en países asiáticos. ¿En qué consistía esta variolización? Pues mirad, tomaban pus, de personas que tenían la viruela, que era una de las enfermedades más mortales que hemos sufrido a lo largo de la historia con múltiples pandemias, tomaban pus de personas que estaban en los últimos días de esta enfermedad, la dejaban secar y con los polvitos los insuflaban utilizando distintas herramientas, distintos instrumentos. Aquí estamos viendo un grabado con una caña muy larga, pero se llegó a utilizar cañas de bambú mucho más cortas, incluso eh, utensilios metálicos, se ponía el polvo en uno de los extremos, el otro borde del, del objeto se ponía en la nariz del niño y se soplaba. Y así se pasaba esa pus a la nariz del niño. El niño iba a tener una enfermedad muy leve porque se cogían, no se os olvidéis, esta pus, estos restos de la enfermedad, se cogían de una persona que ya estaba en los últimos días, superando la enfermedad. Esta variolización eh, se utilizó en muchos países asiáticos, como os decía, y se trajo a Occidente gracias a Lady Marie Morta Worthley Montague. Lady Marie era la mujer del embajador británico en Constantinopla, eh, lo que hoy conocemos como Estambul, y estuvieron viviendo allí unos años y en el año 1718 regresan a Londres, a Inglaterra. Esta mujer, que fue una avanzada a su época en muchos aspectos, al menos en el sanitario, cogió esta información y la llevó a la corte y la hizo en nada menos que en la Royal Society a sus hijos, les hizo la variolización para prevenir esta enfermedad severa. La viruela dejaba muchísimos muertos, pero además eh, he de decir que dejaba muchísimas marcas en la piel, dejaba grandes deformidades, así que ella se lo hizo a sus hijos y fue un poco la predecesora de que llegara unos años después, en ese mismo país, en Inglaterra, Edward Jenner, ya al final del siglo XVIII, y aplicará lo que llamamos hoy vacunación. No se habla en todos estos años ni en toda la Edad Media del concepto inmunología, o sea, la palabra inmunidad se acuña en, en el Imperio Romano, como os he dicho, pero luego ya no se ha vuelto a hablar a lo largo de la historia. Y Jenner de lo que habla es de vacunación. ¿Cuál es la diferencia entre esta variolización que hablábamos hace un minuto y la vacunación? Pues que se utiliza otro tipo de virus, que se había observado que las vaqueras, las que ordeñaban la leche en las vacas apenas tenían viruela, tenían una enfermedad con unas costras muy leves y no pasaban la, la enfermedad grave, la enfermedad humana, esto era porque las vacas tenían su propia viruela y al ordeñar se contagiaban, entonces lo que hizo Jenner es coger la pus de las vacas, no de los humanos, la pus de las vacas y preparar a partir de ahí los inóculos. Estos inóculos se mojaban en unos algodones y se ponía entre dos superficies de cristal que luego se sellaba todo con un lacre de modo que quedaba perfectamente hermético, como veis la, la pus de la, de la viruela y todo lacrado y esto se podía conservar 7-10 días, no más, no había neveras cuando ya se iba a inocular se abría el lacre y con unas eh, herramientas como esta pequeña navaja se tomaba, se raspaba esa pus del algodón, y se hacía una incisión por debajo de la piel de los niños. Tenemos en este grabado justamente recogido un momento histórico, uno de los primeros niños que fue inoculado con la viruela de la vaca. Esta es la única enfermedad que a día de hoy se ha erradicado de la, del planeta y hace nada menos que 40 años ya la Organización Mundial de la Salud consideró erradicada la viruela. Para eso hemos pasado múltiples etapas y España ...tuvo una grandísima contribución a todo esto... ...muy pocos años después del descubrimiento de la vacuna... Eh, ...y bajo el reinado de Carlos IV, al que se le había muerto una hija por viruela... ...decidió llevar todo este logro de la vacunación al imperio español... ...que era medio mundo... Eh, se, eh, ...aquí quien lideró la expedición fue el médico alicantino Balmis y de hecho se llama la expedición Balmis, y en el año 1803 hasta 1806, a bordo de, de este barco de la María Pita, llevaron la vacuna a Iberoamérica. Otra de las protagonistas de esta expedición histórica, probablemente la primera expedición filantrópica humana, fue Isabel Zendal, que era la que regentaba un orfanato y eh, era enfermera, llevó también a uno de sus hijos, y fijaros cómo se transportó la vacuna, este objeto, que como os decía, tiene 7-10 días de, de duración, pues no se podía llevar así, porque el viaje duraba meses. Lo hicieron usando niños como transmisores, niños sanos del orfanato. 22 niños que se montaron en, en el barco María Pita en Galicia, en La Coruña, y que recorrieron eh, en barco, primero haciendo parada en las Islas Canarias y luego posteriormente en Puerto Rico hasta llegar finalmente... A Caracas. Esta fue la expedición principal. ¿Qué iban haciendo? Iban contagiando a un niño, ese niño padecía la enfermedad leve de la vaca y se le ponía en compañía de otro al que le pasaba la infección y así sucesivamente de uno a otro cada siete, diez días. Y cuando llegaron al continente, pues a partir de ahí, como veis, salieron expediciones a distintos países con contribución también de nativos de, de aquellas tierras y la expedición duró muchos más años porque llegó a hasta Filipinas incluso hasta China. Dio la vuelta al mundo literalmente vacunando a cientos de miles de personas. Pero la refundación o la redefinición de la inmunidad se la debemos probablemente al primer inmunólogo moderno, que es Louis Pasteur, francés, y que ya a finales del siglo XIX es el que redefine la palabra, como veis ahora se llama inmunir, que viene de nuevo de dos raíces, in y munera. Ahora, in no significa negación, como hablábamos en el latín, significa desde dentro, desde el interior. In munera es el concepto de muro, muralla, defensa, así que son las defensas desde el interior, las defensas de nuestro cuerpo, y es el concepto que ha llegado hasta nuestros días. Luis Pasteur es conocido por cosas tan trascendentes como la pasteurización, esta elevación de la temperatura de líquidos que nos permite conservar la leche y muchos otros alimentos y que se ha, por supuesto, mejorado con el paso de los años. Y además, Luis Pasteur fue uno de los primeros inmunólogos que desarrolló nuevas vacunas como, como fue la del cólera, como fue la rabia y muchas otras. El padre de la inmunología moderna, como os decía. Y llegamos al momento actual en la que nos introducimos en este curso de vacunación y solamente deciros que la inmunidad no solo se obtiene por las vacunas, se puede obtener de muchas otras formas, algunas son activas, otras son pasivas, es decir, amamantando por ejemplo una madre a su hijo le está transfiriendo de modo pasivo inmunidad o cuando nos ponen un suero antitetánico nos están pasando inmunidad artificial, pero todo esto profundizaremos en vídeos posteriores. ¿Qué ha quedado de toda esta historia de, de inmunización y vacunación? Los calendarios vacunales. Este es el calendario vacunal del año 2021 en España. y Aquí estáis viendo los distintos virus y bacterias para los que se nos vacuna y las distintas edades en las que se nos vacuna. Primeros meses de vida se concentran la inmensa mayoría de las vacunas, pero luego hay vacunas en adolescentes y hay vacunas, como ya sabemos, en adultos. Esto en cada país, en cada comunidad, puede sufrir cambios, pero proviene de un comité asesor de vacunas de la Sociedad Española de Pediatría. Y con calendarios como este se salvan muchísimas vidas cada año. Este es el inicio, pero queda mucho por delante. Vacúnate, vacúnalos.